Hola, bienvenidos a este vídeo. Estoy comparando los cuatro navegadores más comunes que existen. He puesto las mismas páginas. Bueno, en realidad solo la de YouTube, de mi canal, la página principal, y la del diario Digital Online Marca. He puesto las dos páginas en los cuatro navegadores y ahora vamos a ir a la de tareas a ver cuál consume más recursos del navegador de Microsoft he utilizado la versión beta porque la versión final la estoy utilizando y tengo extensiones cargadas y va a desvirtuar mucho los resultados entonces vamos a la lista de tareas vamos a ordenar por memoria RAM y bueno, pues está Firefox con más de 900 megas después está el de Microsoft Edge después el Google Chrome y el que menos eh, el de Opera la verdad que el Firefox consume como cuatro veces más que, el, que Opera o Google Chrome en CPU pues no consume mucho de Firefox también parece ser que, que es el que más consume, luego el de Microsoft o el de Opera y Google Chrome, la verdad que consumen casi recursos insignificantes la verdad es que estos resultados hay que cogerlos con pinta ya que depende de muchos factores de vuestro pc si alguno de ellos entra en <coughs> económico Perdón. pero bueno yo creo que sirve de referencia bastante que opera así que es verdad que, que consume muy poquitos recursos y Google chrome también ha mejorado mucho y quizá el microsoft edge hacer la versión beta pues eh, no está lo suficientemente optimizado Y bueno, Firefox sí que es bastante conocido últimamente por, ser, por quedarse ahí bastante rezagado en cuanto a la optimización de recursos. Bueno, esto es todo. Un vídeo un poco curioso.